vale bueno así que ahora igual entonces da un gui vale bueno le eta que te ve y es que el antolatu tic y Aldezarreko día u hace la de la al el carte A. Tabea no antolatzeko arrazoi nagusia izandai cusiela unzuren makro hostela lemingurugean e, nahiko desinformazioa dagoela. Horregatik, Javierrek eta Biok emango du itzaldia eta hiru puntu nagusi jorratuko ditugu. Batetik, e, auzoaren bilakaera historikoa eta honek izan dituen ondorioak gaurko des oreka egoerara eraman arte Bestetik, azalduko dugu unzuren kontraz e, egotearen zergatia, eta jaukatzeko Javierrek azalduko digu e, oztatu turistikoen arautegian eginaidiren aldaketak, eta honek ekarri duen parte hartze prozesua. E, bestetik, horretarazin nahi zuegu bihar egongo dela konzentrazioa unzuren makro, e, proiektuaren kontra, arratsaldeko zazpiterritan merkaderisen aurrean, eta horretarako banatzen nahi gala y en Bucan en el y de Tuzue. Y este maquiao en idea da momento batean de Nok, este eh, maquiao alchachéa, arrasquia tatera tseco, esta proyectura en dimensión Vale, bueno, buenas tardes a todos y a todas eh, y bienvenidos a, a esta charla. Eh, ha, esta charla se ha organizado desde y Quimena que es el colectivo vecinal del Casco Viejo. Y bueno, el motivo principal para organizarla ha sido que se ha visto una falta de información acerca del proyecto de UNZU. Entonces, eh, la charla la daremos Javier y yo y desarrollaremos tres puntos principales. Para empezar, eh, explicaremos el desarrollo histórico del barrio y las consecuencias de este mismo y cómo eso ha llevado a una situación de desequilibrio en el casco viejo Continuaremos explicando los puntos que nos llevan a posicionarnos en contra del proyecto del macrohostel de Unzu y ya por último eh, explicaremos el cambio normativo que se quiere realizar respecto a los eh, alojamientos turísticos y cómo esto ha llevado a un proceso participativo que ha durado hasta hace poco. Y nada, por último recordaros que mañana habrá una concentración en contra del proyecto de Unzu a las siete y media de la tarde en Mercaderes para um, demostrar la magnitud del proyecto para llevarla a cabo, se están repartiendo unos números con la idea de que en un momento determinado levantemos todos nuestro número para sacar una foto y así ver un poco la magnitud del mismo. ¿no? Y bueno, eso es un poco todo. Ahora os dejo con Javier, que empezará desarrollando el primer punto. Eh, gracias eh, a Z por la organización de, de todo este SARAU. Eh, vamos a intentar, de alguna forma, eh, contar, eh, en la medida de nuestras posibilidades, por qué estamos en contra de, de este, de este eh, proyecto de UNZU. ¿no? Eh, este es el objetivo fundamental de, de esta charla, y espero que al finalizar os quedéis con una idea más o menos clara de por qué un grupo de vecinos y vecinas se pues, están organizando eh, en torno a, eh, a frenar, en la medida de nuestras posibilidades, que son modestas, pues, este megaproyecto. Eh, antes de entrar en el tema de UNZU, me gustaría poner en contexto un poco eh, de dónde viene este proyecto, ¿no? porque eh, de alguna forma esto es un poco la punta del iceberg de un proceso que se lleva gestando en este barrio desde hace unos 30 años aproximadamente. Entonces, como ha dicho Hichaso, gracias por la introducción, eh, vamos a describir de alguna forma eh, qué claves han dado en el barrio en los últimos eh, 30 años de una forma eh, extremadamente concisa eh, de una forma posiblemente parcial y a lo mejor quizás hasta un poco injusta pero bueno, yo creo que ayuda de alguna forma a ilustrar qué ha pasado en este barrio no y, y es la eterna discusión de si el barrio está enfocado hacia el ocio, el turismo o hacia la vida vecinal, ¿no? Es esta eh, eterna tensión entre los usos de un barrio, los usos de su espacio y demás. Eh, entonces voy a iniciar un poco eh, la charla con esta idea de, del plan, porque seguramente existía y existe un plan para este casco viejo y tenemos que entender cuál es ese plan, cuáles son las implicaciones y quiénes son los agentes ¿no? detrás de, de este plan. Al final la pregunta clave es si se está construyendo algo a la medida del vecindario o se está construyendo algo que es fundamentalmente un producto de inversión. Eh, en base a la evidencia que os voy a poner, básicamente me voy a limitar a reproducir cosas que he encontrado eh, hay muchísimas cosas por eso digo que es una visión de alguna forma parcial en el sentido de que es eh, fundamentalmente mi visión y la, y la visión de, eh, que compartimos eh, bastante gente pero me voy a limitar a, a dar datos, citas que ilustran lo que sería pues eh, este proceso ¿no? eh, El casco viejo inicia un proceso de transformación bastante severa ...desde finales de los 70. Eh, yo lo dividiría, lo dividiría en tres partes. Eh, la primera es un poco la década de los 80, eh, donde hay un impulso muy fuerte a la rehabilitación de vivienda. Eh, se mejora mucho en, en este aspecto. Y también eh, hay un, una fecha clave para este barrio, que es el 11 de agosto de 1980 supone el primer cierre al tráfico del casco viejo. Esto es, eh, fijaros, que ahora que estamos hablando de la movilización y demás, eh, esto ya ocurrió en, en el año 80. Eh, el, el proceso de peatonalización, tal como lo entendemos, que fundamentalmente es un proceso de reurbanización de las calles, eh, tiene lugar a mediados de los 90. Eh, en esta época, un agente clave de, de este proceso de peatonalización, un agente impulsor, entre otros, eh, es la Asociación eh, de Comerciantes El Centro del Casco Viejo, que se funda en, en noviembre de 1992, y tenía, entre otros, varios objetivos. Eh, el primero era peatonalizar algunas calles, fundamentalmente las calles más comerciales. Eh, el segundo objetivo era la construcción... ...de un aparcamiento subterráneo en la plaza del Castillo... Eh, ...y el tercero, obviamente, eh, ellos miraban por sus negocios, como es natural... Eh, ...y lo que querían era revitalizar comercialmente el casco viejo. Todas estas cosas estaban entrelazadas, obviamente. A partir eh, de finales de los 90, con la entrada de Yolanda Barcina a, a, a la Alcaldía... Eh, ...y esta sería un poco la tercera etapa... Eh, ya podemos considerar el casco viejo como un producto de dinamización económica. Eh, y algo que impulsa esto eh, es un plan, que es el plan Urban, que aplicaba tanto a Rochapea como eh, a casco histórico. Este plan data de eh, noviembre del 2001, que seguramente trajo muchas cosas buenas al barrio, sin duda. Pero voy a destacar algunas, eh, ...que yo creo que tienen muchas, eh, mucha importancia en lo que ocurrió después aquí. Eh, ya se hablaba en este plan de que uno de los rasgos más característicos del, del casco viejo... ...es su potencial perfil de centro comercial abierto. Bien. Se establece como objetivo la creación de un centro comercial a cielo abierto en el centro histórico... Eh, esta era una idea del plan, un poco en competencia a los centros comerciales que había en las afueras de, eh, de Irumia. Eh, fijaros, aquí está Yolanda Barcina presentando el plan, creo que en, en Francia, en algún sitio en París o no sé dónde. Y eh, aquí están los, algunos de los resultados esperados de este plan, que eran el incremento de la atracción turística, ...a este espacio, ¿eh? Rochapea, casco histórico, incremento de la actividad económica, incremento de dotaciones y servicios... ...y la atracción de nuevos núcleos familiares, que es interesante el plan. Eh, habría que ver si estos resultados se han dado, posiblemente sí, aunque supongo que de una forma un, un tanto desequilibrada. La Rochapea es hoy en día el barrio más poblado de, de Iruña... Eh, y nadie duda de que aquí, en el casco viejo, se ha incrementado la atracción turística, la actividad económica y demás. Eh, en relación a esto, en el 2004 se firma un convenio para convertir el casco antiguo de Pamplona en un centro comercial a cielo abierto. Eh, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la época eh, dice que lo que se pretendía era facilitar a los ciudadanos un espacio con las mismas prestaciones de... Un centro comercial, lo cual, esta era un poco la idea. Eh, eh, aquí, el, supongo que eh, la palabra vecino no aparece por ningún sitio, estos eran un poco los planes que se iban desarrollando. Eh, en relación a esto, eh, Yolanda Barcina, una de las impulsoras de, de toda esta eh, historia, pues ella pretende impulsar planes de intervención global que hagan posible la creación de este centro comercial. Y además, para lograr estos objetivos, se fomentará la participación en ferias, eventos, para captar inversores para este centro comercial abierto. Ya veis que todo va un poco en la misma dirección. Eh, recientemente ha sido defendida la Universidad Complutense de Madrid, en el 2016, una tesis de John Martínez Lorea, eh, que hace un análisis, eh, yo diría que magistral, de lo que ha ocurrido en el casco viejo en los últimos años, y me he permitido eh, un poco extraer algunas de las citas de, de esta tesis. Eh, es un documento muy largo, tiene un contenido eh, denso y, y, eh, y complicado a veces, pero hay pistas que son muy interesantes, ¿no? Fijaros lo que dice John. Eh, en esos años, el Ayuntamiento favorece la implantación de unos usos vinculados al turismo y al ocio de restauración. Eh, en su empeño por hacer del centro histórico un enclave atractivo para el consumo y para un consumidor determinado, esto es muy importante porque... Eh, eh, seguramente la idea de consumidor que se tenía era una muy particular desde los poderes políticos se asume la propuesta de los comerciantes por peatonalizar la calle con el objetivo de hacer del espacio público un lugar seguro para este peatón que ya no es un peatón es un peatón consumidor que es un poco eh, lo que nos interesa entonces cómo hacemos esto eh, ¿Qué herramientas se usan? Luego hablaré bastante de esto, pero una de las herramientas clave es la modificación en el año 2006 de la ley que declara el centro histórico como zona saturada de hostelería. ¿No? El objetivo, como siempre, es revitalizar el casco viejo eh, mediante la apertura de locales de hostelería y se da una tensión, como he dicho antes, entre un centro histórico como espacio de ocio y turismo, y, otro, y un casco histórico como barrio, no como barrio residencial. Esta tensión eh, pues es una tensión que todavía, pues a mi entender, no ha sido resuelta. Fijaros, en relación a este cambio normativo del año 2006, eh, que es clave, recientemente eh, Enrique Maya, otro de los actores eh, clave de todo esto... Eh, esto es unas declaraciones en el Pleno de la, del, del Ayuntamiento de Pamplona en noviembre de 2016. Esto es sobre el cambio normativo del 2006. ¡Seamos serios! Bueno, seamos serios. Una mayoría del Pleno creyó que era bueno fomentar la actividad hostelera en un momento de crisis, año 2006. Esta crisis tiene muchas vertientes, muchas aristas, y seguramente una de ellas es que lo mismo vale para un roto que para un descosido. Eh, primera gran mentira relacionada con el cambio normativo. Esta es una especie de mantra que nos quieren hacer creer. Claro, 2006, estamos en un periodo de crisis, era bueno fomentar eh, un poco la actividad económica de alguna forma, bares, cafeterías, lo que fuese. Eh, él reconoce, se eh, entona un poco el mea culpa y dice, habrá que reconocer que eso ha tenido su parte de generar un problema. Bueno, si vamos a la evolución del crecimiento de Navarra histórica, en el año 2006 es el pico de crecimiento. Es el año en el que más crece Navarra. Es el año en el que menos se asemeja a cualquier situación de crisis Posteriormente, en el año 2009, sí que eh, Navarra entra, como el resto del Estado, en, un, en una crisis bastante profunda. Pero eh, ya este visionario, de alguna forma, pues nos, en, en el 2005, que es cuando se empieza a gestar esto, pues ya nos avisaba de que, de que venía una crisis y había que hacer algo. Bien. Eh, la verdad que Enrique Maya tiene perlas como para parar un tren... Eh, y aquí os voy a, a dejar algunas. Eh, esto tiene relación con lo que estamos hablando o no, no me, pero, eh, pero me, hace, me hace gracia ponerlas porque verdaderamente indican eh, una visión ideológica ¿no? acerca de lo que debe ser eh, un barrio. Eh, aquí lo vemos en campaña electoral año 2015. Él apuesta por una estafeta amable. Eh, bueno, para echarse a temblar, estafeta amable. Eh, dice, se trata de hacer un proyecto ilusionante para comerciantes y hosteleros y de paulatinamente ir creando ese sello de calle amable, barrio amable, ciudad amable. Bueno, y, y para echarse un poco más a temblar, dice, este proyecto, este, este de la plaza de esta feta, es, es acerca de una plaza interior que quería hacer, no sé para qué. Eh, dice que este proyecto podría dar paso a otros similares ...en calles de gran actividad comercial como San Nicolás. Bueno, yo vivo en San Nicolás. Entonces, eh, pues eh, prefiero, un, si lo propone Maya, prefiero que San Nicolás no sea San Nicolás amable. Prefiero que sea como está, aunque no es para nada amable. Más citas. Estas muy recientes, de 2018. A base de fruto, fruterías y mercerías no se va a revitalizar el casco viejo... Esta me hace gracia especialmente porque mi padre tuvo una mercería, la familia de mi padre, durante muchos años en la calle San Saturnino y, y bueno, ya desapareció afortunadamente para, para Enrique Maya, ya desapareció, o sea que ya podemos eh, revitalizar los espacios. Eh, 2018, febrero de 2018, y esto es, esto es muy interesante porque esto es ideología pura. El casco antiguo no es un barrio más de Pamplona. Esta idea la va repitiendo una y otra vez. Si hubiera sido un barrio más, si Pamplona no sintiera el casco como el barrio de todos, que yo esto comparto, evidentemente estamos en un barrio que por su carácter simbólico eh, y carácter referencial de centro no es un barrio como los demás, pero bueno, él nos lo restriega, ¿no? No hubiera, Pamplona no hubiera aceptado las inversiones multimillonarias de que ha sido... Objeto muy superiores a las de otros barrios. O sea que, en realidad, eh, todas estas inversiones, o sea, no es por nosotros, pringaos, sino, eh, eh, bueno, porque para Pamplona pues es eh, muy importante que Pamplona sienta esto como el barrio de todos y demás. Es responsabilidad de los que sí apostamos por el casco antiguo seguir trabajando para que no se pare definitivamente. Bien. Bueno, no sé a qué se refiere con el parar o mover, o, pero bueno, yo no lo veo nada parado, desde luego. Y bueno, un poco para que nos vayamos poniendo en contexto, eh, fijaros que una de las actuaciones previstas, y esto es actual, en el Plan Estratégico de Turismo de Pamplona, de 2017 a 2019, es la extensión del producto San Fermín fuera de las fiestas. O sea, esa es un poco la idea, no sé si se pretende eh, toros, corridas, eh, no sé, o sea, no quiero ni pensar, pero bueno, esa es, esa es un poco procesiones, quizás, ¿no?, que ahora están muy de moda. Eh, extensión del producto San Fermín fuera de las fiestas. Bueno, para mí San Fermín está bien, eh, tiene su, su momento, pero bueno, vivir en un permanente San Fermín, pues, pues no lo sé. Eh, voy a hablar ahora de, eh, de, de esa modificación normativa, porque, claro, todo, todo hay como dos partes. Una está la parte ideológica de lo que quieres hacer con un barrio y luego está, por otra parte, las herramientas legales. ¿no? Eh, hubo varias, pero considero, me voy a parar en, en esta, que es la modificación del PEPRI de 2006, porque esta ha tenido, yo creo, que un impacto... Eh, muy importante en el barrio. Eh, parte de ese impacto ya ha sido, de alguna forma, frenado con, con la modificación que se hizo en el 2016, eh, estableciendo un, un régimen de distancias para los locales hosteleros y demás. Eh, pero bueno, en el 2006 estábamos en otra época. Y estos son citas textuales de... Eh, de, ese, de esa modificación del PEPRI, ¿no? De, de la justificación de las medidas que se toman. Y luego os hablaré de algunos goles que se le metieron a este barrio con esta modificación. Pero vamos a las citas primero porque son muy interesantes. Bueno, eh, se habla de que la implantación de actividades de hostelería, pues eso es un factor positivo para la revitalización comercial, turística y demás. Esto ya lo sabemos porque no hacen más que repetirlo. Eh, Segunda cita, muy interesante. Eh, el PEPRI pretende resolver el déficit de dotaciones, infraestructuras y servicios básicos, atendiendo los intereses de los residentes, frenando así la pérdida de población y los fenómenos de exclusión social, incorporando nuevos vecinos. Me parece fenomenal. Año 2006. Segunda gran mentira. Fijaros... La evolución de la población del casco viejo. Este es el año 95 y este es el año 2006. El casco viejo en una década estaba creciendo. En el año 95 había 10.000 personas, en el año 2006 había 12.500. Eh, el PEPRI se introduce aquí, en este momento. ¿Qué necesidad había? de Bueno, siempre hay necesidad de atraer nuevos vecinos. El, el objetivo un poco, la población óptima del casco viejo se sitúa en 14.000 vecinos y vecinas, más o menos. Pero bueno, parecía que esto estaba funcionando, sin necesidad de seguir revitalizando eh, nada. Eh, quizás lo que se pretendía era pues que no ocurriese esto, que este proceso no siguiera. Quizás. O quizás esto es casual. No lo sabremos. Eh, tercera cita. O sea, fijaros, segunda mentira. Tercera cita. Eh, algunos estudios, sobre todo a partir de la puesta en marcha del proyecto Urban, con, con el objeto de conseguir un casco antiguo competitivo parece que ese es el objetivo, recomiendan que se reconsidere la actual normativa, sobre todo la prohibición de nuevas actividades de hostelería. Bueno, me he leído el plan Urban varias veces, es, no os lo recomiendo, es, es aburrido, es denso. Eh, no he podido encontrar eh, esta recomendación a la que hace referencia el PEPRI, de cambiar la ley, la normativa de prohibición de actividades de hostelería. Esto... Bueno, supongo que hice algunos estudios. Lo que pasa es que esos estudios pues no está claro de cuáles son. Desde luego el plan urbano no lo dice. El plan urbano dice otras cosas, pero el plan urbano, recordemos, que hace referencia a Rochapea y Casco Viejo. Y aquí está la clave del de, aquí está la clave del, del, del asunto. La modificación de usos, que es lo que hace esta modificación del PEPRI, modificar los usos que tienen. Los edificios del casco viejo debe orientarse, debe orientarse hacia una flexibilización normativa, o sea, relajar la normativa, para facilitar la implantación en el casco viejo de aquellos usos que posibiliten su competitividad económica, evitando perder las oportunidades que vayan surgiendo. Es decir... Vamos a cambiar los usos de vivienda y tal, que esto no produce demasiado, y vamos a dedicarnos a, a otros usos que son muchos más rentables. Eh, Goles al barrio en esta modificación del Pepri. Bueno, primero el tema de las cafeterías. Eh, bueno, se prohíbe la actividad de bar, no hay bares en el casco viejo, no hay nuevos bares desde los años 80. Permitiendo, sin embargo, las cafeterías, porque ofrecen un servicio más completo. Entre paréntesis, servicio de platos combinados en mesa. Esto es un poco... El, es, es, es un, hay que reconocer que es un poco cómico. ¿no? El servicio de platos combinados en mesa. Bueno, yo cuando veo eh, a las 11 de la noche, 11 y media de la noche, la escalerica de San Nicolás, vivo muy cerca. Cuando pone las luces de neón... ...y pone la música a todo trapo... ...pienso en los servicios de platos combinados en mesa... ...y me echo a llorar... Bueno, segundo gol... ...la residencia eventual se permite en plantas elevadas... ...esto es muy curioso... ...porque el PEPRI en ningún momento hace referencia... ...a la necesidad... ...de meter apartamentos turísticos en plantas elevadas... ...y esto es una anomalía... ...esto, eh, esto no ocurre en ningún bar en barrio de Iruña... Y se coló aquí, en este pepri, sin justificación. No se explica por qué. Sin más aparece, se, la residencia eventual se permite en plantas elevadas. Esta es la razón por la que en el casco viejo hay pisos turísticos en cuarta planta, en tercera planta y demás. Exactamente esta. Luego vamos a un cambio de usos. El uso comercial es uso permitido. Las actividades recreativas son usos permitidos. Esto luego ya veréis que tiene bastante importancia. No se establecen límites de superficie para ninguno de los usos comercial, recreativo, hostelero y demás. El uso de almacén necesariamente ha de estar vinculado al comercio y actividades de hostelería. O sea, si tu vecino quieres un almacén en una bajera no puedes... Eh, a lo mejor ilegalmente sí, pero legalmente no. Y luego las actividades permitidas de hostelería se pueden implantar en planta baja, sótano, planta primera incluso. Aquí tenemos otra, otra de, las, de, de las claves que le vamos eh, las cafeterías estas las cafeterías a planta primera también. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias un poco de todo, de todo este proceso? Eh, la demografía eh, rápidamente. Eh, básicamente, en el año 50, eh, el casco viejo tenía más o menos, el, creo que un 40% de la población de Pamplona, más o menos, unas 30.000 personas. Año 75, 16.000. Eh, un descenso progresivo hasta el 95, más o menos. En el 95 se toca a fondo 10.000 personas y a partir de aquí se recupera la población. Eh, hasta el año 2006 el año 2006 es el año de esta modificación del PEPRI y a partir de entonces hay un descenso, como veis aquí eh, que sí que se recupera un poco al final eh, y ahora el casco viejo creo que por dos cuatrimestres consecutivos ha aumentado algo de población, es buena noticia habría que ver eh, si esto está ligado al tema de la movilización eh, tarjetas de residentes y demás pero bueno, en cualquier caso es una buena noticia y esperamos que a ver si esto se consolida verdaderamente eh, eh, en cualquier caso, eh, cosas malas de la evolución demográfica. Desde el año 2006 eh, el casco viejo tiene la peor evolución demográfica de cualquier barrio de, de Iruña. La población ha crecido, eh, no leo muy bien, 3,9% en, en este periodo y en el casco viejo eh, ha caído un 10,9%. Con, con el dato nuevo del padrón, con el dato de mayo, la caída es un poco menor porque ha habido una pequeña subida, pero bueno, básicamente estos, esta, estos eh, datos eh, generales se mantienen. Eh, más problemática es la evolución de la tasa de los menores de 5 años. Eh, en Iruña han caído desde el año 2006 un 11%, aquí un 35%. Hay ya muy pocos chiquis en este barrio. Eh, hay en torno a 350, que son poquísimos, eh, entre 0 y 5 años. O sea, hay algo así como eh, 75, creo que 75 chiquis por año aproximadamente. Eh, y un fenómeno verdaderamente sorprendente es el, el, el de la población migrante, porque mientras que Niruña ha crecido un 12% en este periodo, aquí ha caído un 40%, más de un 40%. O sea, aquí había en 2006 eh, unos 2.000 vecinos, vecinas migrantes y ahora están en torno a 1.100, 1.200. O sea que, que básicamente, de alguna forma... Eh, pues a esta gente se está yendo, se la está expulsando. En Pamplona se quedan, porque, porque la población migrante eh, ha crecido en el mismo periodo. Bueno, estas son un poco las consecuencias demográficas, eh, pero voy a otro tipo de consecuencias, que es un poco la mercantilización. Eh, hay, la mercantilización tiene eh, varias... Eh, en ramas. La primera es la mercantilización del subsuelo. O sea, porque como veréis, prácticamente todo se está mercantilizando. Se empezó por el subsuelo. El proyecto paradigmático es el, de la, el del parking de la Plaza del Castillo del, en el 2001 que tuvo 25.000 firmas en contra que no sirvieron eh, para nada. Eh, John Martínez, en su tesis, otra cita eh, que recojo aquí, eh, la explotación del subsuelo se ha convertido en otra gran baza del capital inversor para obtener beneficios del espacio urbano. Eh, básicamente, no solo es la construcción, también es el mantenimiento y es la gestión ¿no? de estos, de estos parquines. Es un poco la mercantilización de nuestro subsuelo, que podrías decir, bueno, pues ¿a quién le importa el subsuelo? Bueno, ya, pero para, para, que, para que se hagan, no sé, para que se hagan millonarios multinacionales, pues a lo mejor habría otras formas de gestionar esto, ¿no? Eh, en 2004, en el Pleno del Ayuntamiento, eh, Yolanda Barcina eh, hablaba de, de, de este parking y hablaba de lo importante que era tener aparcamientos para vecinos, obviamente, eh, aunque costaban a doblón, pero era muy importante tener un aparcamiento de rotación para conseguir... Pues ese centro comercial a cielo abierto, ¿no? Siempre estamos con el dichoso centro comercial a cielo abierto, que en realidad me da la sensación de que, no sé si lo hemos logrado o no, eh, quizás lo que hemos logrado es la segunda planta de la morea, ¿no? La, esta, la, la parte de bares, esa está claro que lo hemos conseguido. La, la, la otra parte comercial, pues bueno, pues, eh, pues tengo más dudas. Eh, Empezamos por el subsuelo, luego vamos al suelo. Aquí tenéis eh, la ocupación de plazas y tal por parte de, de terrazas y que, por cierto, revierten muy poco al, al erario público. Eh, y luego vamos a por las viviendas. Ya tenemos más o menos subsuelo, suelo y ahora por las viviendas. ¿Cómo? Bueno, pues el PEPRI lo ata perfectamente. Porque en planta baja solo cabe uso comercial eh, solo cabe uso comercial o hostelero, o sea que eso ya lo tenemos cubierto. En primera planta permitimos también el uso hostelero, o sea que eso también lo tenemos eh, cubierto. Y claro, las plantas elevadas eran un poco más complejas, pero bueno, en el 2006 metemos lo de apartamentos turísticos a plantas elevadas y ya tenemos el tema de las viviendas más o menos eh, copado. Eh, si veis un poco, claro, eh, ¿cuáles las consecuencias de esto? Pues aquí tenéis estos puntitos, son eh, básicamente apartamentos turísticos. Si es la vivienda completa y tal, pues ya veis aquí, si os preguntan dónde está el casco viejo, aunque estéis lejos que no lo veis, pues, pues no, aquí, aquí o aquí. O sea, pues, pues más o menos sin ver el mapa, eh, que no tiene mucha calidad, pues más o menos ya entendéis... Eh, por dónde van las cosas. Fijaros, este, este gráfico es bastante interesante porque en alojamientos en alojamientos de AirBnB por cada 100 viviendas, eh, el, nuestro barrio es el quinto barrio de ego Euskal Herria, llamaría. ¿no? De, eh, la verdad que los datos de Iparralde no los conozco, pero está por detrás del de, eh, centro, aquí tenemos... Eh, el número uno, el, el barrio con más presión es el, el casco viejo de Donosti, luego tenemos eh, Ulia también, Ategorrieta, Ulia en Donosti, luego Igeldo, Higeldo es muy pequeñito, o sea que prácticamente no es significativo, eh, luego está el casco viejo de Bilbao y luego está el casco viejo de Pamplona. Estamos por encima de Gros, tenemos más presión de AirBnB que en, que en Gros y estos son anuncios eh, de AirBnB. Eh, y, obviamente, otra de las consecuencias es la situación tremendamente desequilibrada respecto a alojamientos turísticos. ¿no? Eh, fijaros, tenemos aproximadamente el 5,4% de la población eh, de Iruña y soportamos más o menos, ofrecemos el, en torno a un 40% de las plazas turísticas de esta ciudad. O sea, 5% de población, 40% de plazas turísticas se ofrecen eh, en este barrio. Eh, podríamos decir, dependiendo un poco de cómo midamos eh, esas eh, plazas turísticas, eh, si contamos los ilegales, los no legales, tal, yo he hecho un cálculo, estamos entre 180 y 230 eh, plazas por cada mil residentes, que es una forma habitual de medir esta presión turística. En el resto de Iruña están en 17 plazas por cada mil residentes. Claro, eh, cuando se dice, no, es que hay pocas plazas turísticas en, en Iruña, bueno, a lo mejor sí, pero yo creo que nosotros estamos bastante eh, servidos y verdaderamente... Cuando se dice, bueno, es que esto no es Donosti. Pues posiblemente no es Donosti. Eh, estamos de acuerdo. Pero fijaros el número de pernoctaciones al año. Eh, la semana pasada salió el dato de 2017. Eh, aquí tenemos 741.000 pernoctaciones el año pasado. En Donosti, 1.500, el doble. En el 2016 también era el doble. Aquí unas 600.000 y, eh, y en Donosti, 1.200.000. O sea, y, y esto va para arriba, o sea, ya veis que, que de un año a otro eh, pasamos de 600.000 a 741.000, esta es una subida muy, muy, muy seria de, de turismo, eh, y, y bueno, que, que al final está repercutiendo en gran medida en, en el casco viejo. Otra consecuencia, bueno, estas fotos no se ven mucho, pero la masificación, eh, al final estamos dejando de vivir en calles y plazas habitables, eh, y vivimos más, el, como se llama ya desde la desde la Policía Municipal, zonas de ocio. Bueno, San Nicolás es una zona de ocio, no es la calle. Eh, otra consecuencia, los alquileres. Esto es un poco difícil de medir, la verdad. Eh, hay alguna evidencia informal, todo el mundo tiene la sensación de que eh, los alquileres han subido mucho en, en el casco viejo, pero esto, la verdad que eh, yo no tengo datos... Y no los he podido encontrar. Y este es un tema muy interesante y muy relevante. ¿no? Eh, sí que hay algún investigador que habla del grave impacto de la turistificación sobre la esfera inmobiliaria. Hay cierta evidencia de que pues, el tema de Airbnb y tal tiene impacto en los, en los precios. Sobre todo tiene impacto en que viviendas dejan de... de de estar en el mercado de alquiler habitual no y pasan a otro mercado entonces eso puede tener un impacto sobre los precios este tema eh, está muy poco estudiado la verdad eh, aquí hay una evidencia informal de diario de navarra de este mismo año del 2018 eh, una noticia de diario de navarra que dice que los cinco barrios de la ciudad que han experimentado una subida mayor de precios eh, por encima de 100 euros al mes, son el casco viejo unos 200 euros al mes de subida en un año. Lo que pasa es que esto no es seguramente muy fiable, este dato. No sé. eh, habla de Bustinchuri Bustin 150, San Juan 150 y tal. Pero bueno, sí que existe esta, esta idea de que, y esto sería desde luego un fenómeno a investigar. Y en estas, en este marco de desequilibrio de... Eh, bueno, de quizás un proceso buscado un proceso buscado de, de crear un barrio pues enfocado de una determinada forma no precisamente pensado para los que lo residimos sino eh, eh, bueno, con otras intenciones seguramente económicas pues aparece eh, este tema del hostel Unzu y eh, aquí pongo la gota que colma el vaso yo, sinceramente, creo que de la resolución de este tema se pueden concluir eh, cosas importantes. Eh, dependiendo de cómo se resuelva, esto puede ser eh, el fin de un proceso, que yo considero muy negativo para este barrio, o, alternativamente, el inicio de otro proceso que creo que puede ser devastador. Ya siento no dar un... También un poco aquí es mi papel dar un mensaje un poco catastrofista, pero bueno, luego veréis un poco las implicaciones de, de, de todo esto. Bueno, fijaros, eh, es un albergue que tiene un, poquito, eh, tiene un poco menos de plazas que el Tres Reyes, 59 plazas menos que el Tres Reyes, 277. Eh, es, tiene el doble de plazas que el mayor albergue de Bilbao, que está situado en las afueras, por cierto, eh, y la noticia sale en el diario de Navarra el 14 de septiembre del año pasado. Eh, habla de 10 viviendas y un hostel para los antiguos almacenes UNZU. Bueno, eh, fijaros, yo creo que por la dimensión de, este, de esta instalación eh, se le podría dar el nombre de la Arosteguía del Casco Viejo, porque tienen... Bueno, Arostería es un proyecto muy diferente, hay campo de golf. Aquí no hay golf porque no cabe un campo de golf, ¿no? Pero seguramente si no... Eh, pero tiene bastantes similitudes y los agentes involucrados también son bastante similares. Eh, en octubre de 2017 hay un cambio de promotora, que esto es un poco sorprendente, Pasa de Seripro Mercaderes a RGA Screens, que es una empresa domiciliada en Madrid, cuyo objeto social no os penséis que es la gestión de albergues juveniles, eh, es la gestión de salas de espectáculos. Esto es, esta información es pública y también gestión de publicidad y elementos publicitarios. Esto es un poco a qué se dedica eh, esta, esta promotora y aquí tenéis una infografía un poco los planes la verdad que está bonito sea, yo reconozco que han contratado a alguien O sea, yo supongo que no les han dicho que los porches no se pueden utilizar para mesas y tal en Pamplona porque ya veo que se van haciendo cargo un poco de todo de todo el tema bueno, tiene 277 plazas distribuidas en varias habitaciones. Las habitaciones van entre 3 y, y ocho plazas. Hay también 10 viviendas, hay un bar-cafetería en planta baja, que aquí lo tenéis, un poco reflejado, y tiene también, eh, por completar un poco el, el paquete, eh, un salón chill-out en la planta sexta, que, que tiene que ser, no sabemos si a cielo abierto o... O no, no se puede hacerlo abierto, ¿eh? pero vete a saber eh, cuáles son... Cuáles son? No, no, no estaba la infografía del salón chill out, que hubiera estado bien. Bueno, la contestación, sale esto y empieza a haber una reacción un poco desordenada, porque claro, esto es un bicho muy grande, esto no es un, un tema menor. Eh, eh, creo que el, el exalcalde Maya, relativo al hotel que quieren montar en Salesianos, porque también quieren montar un hotel en Salesianos, en no sé cuántas plazas, pero eran 230, 240, era grande también. Y, y a él le saltó la alarma, ¿no? Dijo, en, no sé, en una comisión de urbanismo, bueno, a ver, a ver, eh, esto del hotel tal, que no me parece mal, no me parece mal, pero esto, cuidado, porque un hotel de doscientas y pico plazas no es ninguna tontería. Bueno, pues aquí parece que es una tontería total porque, porque nadie, eh, de, bueno, nadie, no nadie, pero su grupo político no le está eh, prestando demasiada... ...demasiada atención al tema, o sí, no lo sé. Eh, bueno, alguna acción de protesta, carteles de protesta... Eh, y, ...y bueno, algunas muestras de, de la contestación que hubo a este proyecto... Eh, ...Convivir en lo viejo al desarrollo se entrega 1.500 firmas contra el proyecto... Eh, ...luego todos los puestos del mercado municipal, menos dos... Eh, y todos los residentes de bloques adyacentes, salvo vecinos de un bloque, eh, apoyan un manifiesto contra el, contra el proyecto. Y luego, desde AZ y Quimena, eh, se hace un manifiesto eh, de este grupo, de Visite Coal de Sarra, contra UNFU, y es apoyado por un buen número de colectivos del barrio. ¿no? Aquí tenéis eh, la lista, y, hay, hay bastantes. Y... Eh, le dejo la palabra, si no se ha aburrido, bueno, supongo que sí, pero le dejo la palabra a Hichasso, que os va a contar ahora por qué o cuáles son los motivos fundamentales por los que estamos en contra de este proyecto. Eh, vale, bueno, como ha dicho Javier, os explicaré ahora un poco cuáles son los motivos principales que nos llevan a posicionarnos en contra de este proyecto. Para empezar, su dimensión, que como ha explicado Javier, este proyecto conllevaría un macrohostel de 277 camas, eh, lo que lo convierte en la tercera instalación hotelera de Iruña y el proyecto hotelero de mayor dimensión de los últimos 30 años detrás del Iruña Park. Por lo que estas 277 plazas son potencialmente 100.000 pernoctaciones anuales más en la zona más saturada de Iruña. Eh, esto parece que no coincide con lo que está recogido en el Plan Estratégico de Turismo... ...que se ha elaborado por el Ayuntamiento de Pamplona, ya que, según dicen ellos, este proyecto, bueno, eh, la meta es impulsar un turismo equilibrado... ...y garantizar la convivencia de la actividad turística de calidad y el bienestar de los habitantes de la ciudad... Bueno, un proyecto de esta magnitud difícilmente ¿no? parece que vaya a llevar a, a mejorar la calidad y el bienestar de los habitantes de la ciudad. Vaya. Eh, por otro lado, eh, esta demanda no existe. Y es que a día de hoy los albergues que existen en Pamplona están prácticamente vacíos desde octubre hasta Semana Santa. Entonces, esta demanda habría que crearla. Lo cual es difícil saber qué consecuencias traería, pero nos genera bastante preocupación. ...por el tipo de turismo que puede atraer... ...que esto es un poco especulativo, como os digo... ...pero bueno, es un tema que nos preocupa bastante... ...ya que una vez concedida la, eh, la licencia... ...esto no se puede cambiar... ...o sea, una vez esta licencia ahí... ...este edificio ya está destinado a este tipo de negocio... ...entonces no hay marcha atrás... ...en tercer lugar... ...esto conllevaría una monopolización de... ...este tipo de sector... ...y por lo tanto... ...los pequeños albergues de la ciudad... ...seguramente... Es un poco especulativo también, pero tendrían que cerrar, ya que toda la oferta, o sea, toda la demanda iría destinada a este, a este macrohostel. Eh, bueno, y nos parece que ya que estamos preocupados por el pequeño comercio, estos pequeños albergues también son parte de este pequeño comercio de la ciudad y que, al fin y al cabo, eh, son parte de nuestra ciudad y están bien integrados en la vida vecinal. Eh, por otro lado, este macrohostel conllevaría también la pérdida de la Plaza de los Burgos, que ahora mismo es un espacio que ya está ocupado por la terraza del central, como habéis podido observar, sobre todo en los eh, meses de verano. Entonces, con el proyecto del macrohostel, como ha comentado Javier, las terrazas no se podrían poner debajo de, o sea, dentro de lo que es el portal, por lo tanto, se tendrían que poner en la plaza y cualquier otro uso que se le pudiera dar a esta misma pues se perdería. Eh, por otro lado, nos parece importante nombrar la ubicación del macro hostel. Al fin y al cabo, se encuentra a escasos metros del ayuntamiento, que es la plaza más emblemática que tenemos en la ciudad. Entonces, consideramos que es un espacio que hay que cuidar, ya que representa tanto para nuestra ciudad. Y que un proyecto de estas dimensiones y de este tipo podría dañarlo bastante. Eh, otro de los efectos que... Eh, vemos posibles es las externalidades negativas sobre un vecindario ya muy castigado esto quiere decir las consecuencias negativas que tendría pero no sobre la, los inversores sino por, sobre la, el vecindario mismo es decir, la masificación el ruido que generaría y el tráfico eh, aunque el, ahora mismo se, hay mucha gente que cree que no se puede acceder a lo viejo con el coche eso no es verdad ya que es muy fácil pidiendo un permiso y cualquier eh, huésped de cualquier hotel o albergue, o albergue puede entrar eh, sin ningún problema con el autobús si se piden los permisos, entonces también generaría un problema de tráfico, porque imaginaos 270 personas entrando y saliendo con sus autobuses o sus coches. Eh, por otro lado, hay gente que puede argumentar que esto tendría un efecto positivo en el pequeño comercio, ya que atraería más turistas, que consumirían más. Bueno, como ha nombrado Javier, eh, la mayoría de los mercados, eh, de los puestos del mercado de lo viejo están en contra de este proyecto. Es que, como se ha podido observar de un tiempo ahora, se han empezado, bueno, se han cerrado bastantes comercios que han sido de toda la vida de la ciudad y se ha empezado a abrir otro tipo de comercio que va un poco en contra de este tipo o este modelo de barrio que queremos defender. Pues Como podemos observar en Mercaderes, con la apertura del Burger King, del FNAC ¿no? y este tipo de locales que van, pues como he dicho, en contra del modelo de barrio que queremos. Eh, por otro lado, este edificio se, es como un, se podría utilizar para cubrir unas necesidades que tiene este barrio, como pueden ser la creación de pisos tutelados, residencias para gente mayor o pisos de alquiler social. Eh, en, viejo, en el Casco Viejo no existen muchos espacios en los cuales este tipo de iniciativas se pudieran llevar a cabo. Entonces, es una pena perder este espacio y utilizarlo para algo que, nos, que no atienda las necesidades del barrio. Y ya por último, nos parece interesante también nombrar que centralizar tanto el turismo y el ocio en el Casco Viejo eh, significa perder la oportunidad de revitalizar otros barrios con ese tipo de iniciativas, ¿no? como podría ser la creación de, pues sí, de más alojamientos turísticos pues en barrios que, al fin y al cabo, no están tan lejos de, del casco viejo. Bueno, y ahora un poco, para continuar, eh, Javier seguirá con bueno, con la presentación. He sentido que ciertos aplausos de alivio ¿no? cuando, me, cuando me he retirado, pero, pero no sigo aquí. Sí, porque os quiero hablar brevemente de, del cambio normativo propuesto desde el Ayuntamiento eh, y del proceso participativo ligado a ese, a ese cambio normativo, porque esto es bastante interesante. Eh, básicamente esto finalizará un poco la, la, la presentación eh, y luego tendremos eh, quizá un turno de bueno preguntas. Tampoco está tan claro que, que seamos capaces de responder a muchas preguntas, pero bueno, lo intentaríamos. Pero bueno, sí que un turno como de debate o, o de opiniones. ¿no? Nos interesa mucho cuál es la opinión del vecindario acerca de esto. Eh, fijaros, en, en febrero de 2018, eh, en torno a esta polémica y a otros asuntos que ya preocupaban en el ayuntamiento, se inicia eh, una modificación del plan municipal de Pamplona y del PEPRI, ¿no? eh, relativo a los usos turísticos de, de las viviendas. Eh, esencialmente hay más cosas, esto es bastante técnico, así que lo simplificaré mucho, entre otras cosas porque tampoco es que lo entienda demasiado bien, pero eh, los dos cambios esenciales son los siguientes. Eh, el primero es que en el casco viejo los apartamentos turísticos van a, van a ser... Eh, van a ser admitidos a partir de ahora solo en primera planta, como eran en el resto de, de Iruña y como era en el mismo casco viejo hasta el año 2006. O sea, en el 2006 meten ese gol y ha habido unos años de barra libre, pero ahora retomamos esto, así que esta medida es positiva sin duda, posiblemente tibia, pero positiva. Segundo, eh, se establece un sistema de distancias para eh, establecimientos ...de residencia eventual, hoteles, albergues y demás... ...que ocupen una parcela completa, un edificio entero. Entonces, esto se va a poder instalar, pero en base a, a, a ciertas distancias. Eh, ¿Cuál es un poco la reflexión acerca de estos dos cambios? Bueno, que son positivos, eh, son tibios... ...pero pueden contribuir a equilibrar una situación que de partida... ...ya está muy desequilibrada en la ciudad... Eh, relativo a esto, se abren dos procesos, uno de información pública y un proceso participativo. Y eh, os voy a comentar, os voy a dar varios datos del proceso participativo, porque si nos creemos de alguna forma los procesos participativos, aquí están las conclusiones del proceso participativo. Eh, se hicieron varias acciones relativas a este, eh, a este proceso participativo. Hubo una reunión de presentación en marzo. Hubo dos sesiones de trabajo con dos grupos de interés diferentes, uno el grupo de interés de turismo y comercio y otro eh, el tejido asociativo, hubo una reunión de síntesis con Ambos grupos y hubo una sesión de retorno, que también la sesión de retorno eh, daba las conclusiones del ayuntamiento eh, acerca de lo que es el proceso formal, el proceso de alegaciones y demás, y también el proceso participativo. Eh, muy interesante. ¿Cuáles son las aportaciones recibidas por parte del grupo de... Interés de turismo y comercio básicamente asociaciones de comerciantes asociaciones de hoteles asociaciones de hostelería y demás eh, esto está sacado te prácticamente textualmente de la memoria que recoge un poco estos encuentros ven que es necesario abordar el problema de forma preventiva tienen temor a que una regulación de alguna forma excesiva en el casco viejo traslade el problema a otras zonas de la ciudad o sea, fijaros que ya, eh, o sea, ya anticipas que aquí tienes un problema eh, y, y, claro, no quieren trasladarlo a otras zonas de la ciudad. Vale. Eh, proponen limitaciones equivalentes para las diferentes modalidades de alojamientos. Es decir, si a los hoteles se les exigen distancias, a los pisos turísticos también, aunque sean en primera planta. Eso es un poco lo que venía recogido aquí. Eh, ¿Alguna otra aportación? La, las dista la distancia mínima debe depender eh, del número de plazas. no de había Las distancias mínimas entre hoteles se medían según los metros de fachada. Bueno, esto es interesante. Eh, se habla de que la limitación a primera planta de apartamentos turísticos puede ser insuficiente es una medida demasiado tibia o sea que hasta ellos de alguna forma y esto es el sector hotelero que ellos quieren más restricción con los apartamentos turísticos y por otra parte la gente de los apartamentos turísticos eh, hablan de que la regulación de apartamentos turísticos no debe ser a primera planta sino por densidad de alguna forma que se que se permita en cualquier planta pero que no haya muchos en un edificio esta es un poco la idea fijaros el tema de las distancias entre hoteles eh, de ninguna forma aparece en el proceso participativo. Eh, desde, desde el tejido vecinal, en este proceso participa Convivir en lo Viejo Aldesa Rambisi, AZ Equímena y la Asociación de Vecinos del Casco Viejo. Se dice que la propuesta va en la buena dirección, se queda corta, eh, que hay que tener en cuenta lo que ya existe en los edificios, eh, lo que es lógico, porque si me dices, ahora solo a primera planta ya, pero es que en mi, en mi eh, bloque tengo ya cuatro pisos turísticos, o sea, y también a primera planta ahora, que justo en primera planta no hay. Eh, entonces, se exige más restricciones a los apartamentos turísticos. Se habla de que la propuesta es muy permisiva con los albergues de, del Camino de Santiago, que prácticamente quedan... Eh, desregulados de alguna forma y finalmente la propuesta un poco consensuada es la declaración de todo el casco viejo como zona saturada de apartamentos turísticos tenemos una situación de desequilibrio muy grande pues vamos a intentar equilibrarlo esta es la postura de convivir en lo viejo eh, inicial y también la postura de una asamblea vecinal convocada por AZ Químena en, en abril y eso es lo que se concluye declarar todo el casco viejo como zona saturada eh, en la reunión de retorno, los técnicos del ayuntamiento nos dicen que ha habido 17 alegaciones a este, a este cambio normativo que se rechazan básicamente todas, salvo, salvo una que, que se contempla de forma parcial. Eh, dicen que tomar medidas más restrictivas no es necesario, lo que piden las asociaciones vecinales no es necesario porque la propuesta es suficiente para ordenar los usos y demás… Eh, pero tampoco procede eliminar las restricciones, porque hubo alguna alegación que, eh, que, eh, que pedía eliminar las restricciones. Y sobre todo, muy importante, dicen, la eliminación del criterio de distancia eh, entre hoteles no procede, ya que uno de los objetivos era mantener una densidad adecuada por calles. ¿no? Entonces, si se elimina la distancia, pues podrías tener... Eh, un problema de, de nuevo, concentración de establecimientos hoteleros, ¿no? Esto lo ve, lo ve cualquiera. Eh, la sorpresa salta un poco en esta reunión porque eh, eh, hay tres peticiones a lo aprobado inicialmente. Y ahora os voy a decir cuál es la sorpresa. En esa reunión se habla de dos peticiones. Eh, no de la tercera, pero bueno la tercera va un poco en la línea de lo que pedían las asociaciones vecinales me voy a centrar en la 1 y en la 2 la 1 es interesante porque el área municipal de economía eh, local sostenible el área de turismo eh, pide más restricción a los pisos turísticos, es decir, que no solo se pongan en primera planta, sino que si tienes a lo mejor un piso turístico ya en tercera o cuarta planta, pues no se pueda poner en primera planta, esencialmente es eso esta medida va ...inequívocamente en la buena dirección, sin duda. Eh, segunda petición, y esta es la petición, eh, pues un poco más, eh, bueno, yo diría sorprendente... ...y sobre todo que tiene unas implicaciones mayores. Es la petición de Geroabay. Geroabay pide que se sustituya el tema de, de distancias por otro criterio. Eh, y el criterio, finalmente, va a ser de ocupación máxima por manzana. Esta es un poco la propuesta de, de Geroa Valle. O sea, no vamos a establecer, para poner hoteles, distancias entre hoteles, sino vamos a medir la superficie construida en una manzana. Fundamentalmente es así, habrá muchos detalles que, me estoy, que, me, que, que, que no estoy contemplando, pero esencialmente es así. Eh, si en una manzana eh, medimos la superficie total construida eh, y si quieres poner un hotel en la manzana, en un edificio completo mientras la superficie de ese hotel eh, sea menor que un 25% entra, y, y si no, no entra y si, y si caben tres hoteles pegados también entra, mientras que la superficie construida sea menor que un 25% entra, esto es básicamente la propuesta de Groabay y luego Aranzadi, izquierda, izquierda eh, piden una modificación de la normativa para declarar el casco viejo zona eh, saturada eh, ¿Cuáles son las consecuencias de este giro de Geroabay? Bueno, pues que eh, esto directamente abre la puerta al Hostel de Unzu, porque eh, con, este, con esta medición pues, eh, pues entra. Eh, básicamente... Eh, eh, Gero desde el principio ha hablado de limitar, había que limitar no solo apartamentos turísticos, sino que había que limitar todo el alojamiento turístico del casco viejo, esto lo han repetido en, en muchas ocasiones, pero da la sensación de que el límite que proponen en realidad no limita, es el límite que no limita. O sea, esto parece... Pero bueno, esto es, esto, eh, bueno, pues es, una, pues es una estrategia que, que verdaderamente, dependiendo de los intereses del grupo político, pues, pues puede ser muy interesante. Pones un límite, pero si no limita, pues es como si no lo pusieras. Y eso es lo que se consigue. Porque fijaros, y esto es un gráfico que eh, he solicitado... A, a izquierda a izquierda porque lo sacó el otro día Edur Neguino en una eh, en una rueda de prensa esto es el casco viejo en naranja están los hoteles existentes ocho eh, y esto es un poco eh, las casillitas en rojo son los hoteles hostales albergues que se podrían instalar en edificio completo eh, según este porcentaje de, eh, del 25% en manzana eh, bueno yo ya os he dicho que yo vivo en San Nicolás me preocupa mucho mi calle he visto que en San Nicolás caben seis de estos de estos hoteles <ríe> pocos me parecen pero bueno en el casco viejo unos 80 tampoco o sea, sería multiplicar por 10. Obviamente esto es potencial, esto es un tema potencial, no es que se vayan a hacer mañana los, los 80 hoteles. Pero bueno, eh, eh, esto, es, eh, esto es un poco un reflejo, no quiere decir que vayan a estas parcelas, quiere decir, eh, esto es una simulación de alguna forma de lo que podría caber potencialmente del casco viejo. O sea, podría caber todo, vamos, porque nunca va a haber eh, tantos hoteles. Eh, entonces, eh, Izquierda Esquerra, en esa rueda de prensa, hizo una propuesta interesante, que era mantener el 75%, por fi, eh, el 75 de la superficie construida en una manzana como vivienda, vivienda habitual, para vivienda habitual, y destinar el 25% a otros usos. Si vamos a la manzana de Unzu, por ejemplo, eh, ya un 32% de la superficie construida no se puede dedicar a vivienda. Eh, porque son los bajos y los sótanos. Eso no se puede dedicar a vivienda. Esa es una cuenta muy, muy básica, pero que, bueno, que ilustra de alguna forma. Eso no se puede dedicar a vivienda. Si le metemos un 25% sobre eso, estaríamos hablando de que nos ponemos en más de un 50% de la manzana. Se puede dedicar a cosas que no son vivienda habitual. Eso potencialmente podría pasar en todas las manzanas del casco viejo. Eh, la cuenta final, no sé cuál sería, pero verdaderamente... Eh, las implicaciones de este cambio normativo, si al final eh, sale adelante la enmienda de Geroabay que eh, pensamos de alguna forma por las conversaciones que hemos tenido que podría salir, sobre todo porque UPN eh, yo creo que está eh, bastante contento con esta, eh, con esta posibilidad eh, pues pueden ser demoledoras si estamos en un momento muy importante porque si queremos de alguna forma equilibrar el desequilibrio que hay, pues bueno, pues hay que hacerlo restringiendo. Y esto no restringe. Eh, es más, eh, hay varios potenciales problemas de esto. El primero es que en todos esos 80 edificios, que más o menos se podrían instalar eh, hoteles y, y lo que fuese, eh, en la planta baja, si respeta la normativa eh, que sea, eh, puedes instalar un bar sin límite de distancias es decir en esos seis nuevos hoteles hipotéticos de san nicolás podrías poner bares da igual que estés en san nicolás y que haya 18 bares en la calle que hay 18 eh, 18 bares y cafeterías eh, cafeterías muchas da igual podrías poner más podrías poner eh, si res, habrá otras normativas que haya que cumplir dependiendo de la parcela y tal, pero eso no es un problema. O sea, el capital, todas estas cosas las maneja, tiene unas baterías de abogados que, eso, que esos temas son menores. Es buscar el, el, el, la implantación eh, y, y, bueno, potencialmente puedes seguir llenando de bares zonas saturadas de bares a través de esta estratagema un poco de, de hacerte con el edificio entero. Fijaros que hasta este potencial problema hasta lo han detectado los técnicos de, de urbanismo. Porque dicen, y esto es una cosa un poco extraña, y al ser las cosas extrañas hacen saltar la alarma. Y los técnicos de urbanismo dicen que si tú en uno de estos nuevos hoteles eh, pones un bar abajo, el acceso a esos locales... No puede ser a través de la calle, tiene que ser a través de los espacios comunes del hotel o albergue o lo que sea. Es decir, o sea, da la sensación de que ellos están detectando que potencialmente eh, pues aquí puedes crear un problemón. Y dices, bueno, pues si no se entra desde la calle, y se entra desde pues un hall y tal, pues a lo mejor es un poco más complicado llegar al bar. Yo creo que al bar se llega... Sin problemas, vamos. O sea, no… Es, eh, eh, entonces, pero bueno, está aquí. Eh, por otra parte, eh, da un poco temor que se puede producir eh, pues un desplazamiento de la inversión. Eh, esto nos ha transmitido un poco el ayuntamiento que la, la gente de los apartamentos turísticos, como es natural, pues no estaba muy contenta con el tema de primera planta, aunque, aunque la primera planta es lo que hay en, en, todo, eh, en todo Iruña. Pero en el casco viejo, pues no les gusta la primera planta, porque joder, es un poco ruidoso, es, eh, es oscuro, es un poco incordio, la verdad. Estas son bajas, entonces, eh, pues no les gusta, ¿no? Ya, o sea, se entiende, o sea, no, no, no hay problema. Entonces, eh, ¿se podría derivar la inversión? La gente que quiere hacer apartamentos turísticos seguramente puede cambiar el perfil el perfil del inversor que ya no va a ser una persona que va a comprar un par de apartamentos o lo que sea, sino que van a ir a por bloques, ¿no? Esto podría tener unas implicaciones terribles, ¿no? En un bloque que está prácticamente deshabitado, pues bueno, si es un bloque interesante por las razones que sean, pues habría que ver eh, cuáles son las estrategias para eh, pues para quedarte con el bloque directamente y pones un bar debajo y bueno y, y tienes el paquete entero eh, bueno y el tema es ¿podría ser una medida de estas características el principio del fin del casco viejo como barrio eminentemente residencial? seguramente diréis bueno esto es eh, esto es eh, un poco apocalíptico no sé bueno en, en Málaga no, no somos Málaga estamos lejos afortunadamente de ser, de ser Málaga de, de, de sufrir la, la situación que sufren en el casco viejo de Málaga bueno en ciertas calles no estamos lejos de sufrir la situación del casco viejo de Málaga estamos pero globalmente posiblemente sí eh, noticia Diario Sur 19 de enero de 2017 los hosteleros exigen que el centro de Málaga deje de considerarse zona residencial eh, a, lo, a los hosteleros les molesta que si en una zona residencial hay ciertas reglas que hay que cumplir, de normativa acústica y demás. Entonces, si no es zona residencial y es turística, pues mejor. Y además lo argumentan y posiblemente tengan hasta razón. Dicen, es que claro, en el centro de Málaga el 65,4% del suelo actual es de tipo turístico, frente al 29,55% que se puede considerar como residencial. Aquí hay un error, aquí estamos eh, un error que est estamos tratando con un uso urbanístico distinto, estamos considerando un barrio como residencial cuando no es residencial. Esto hay que cambiarlo, eso es lo que dicen. Y afortunadamente para ellos siempre hay eh, grupos políticos que están dispuestos al quite. Un año después, tardaron un año en analizar el tema, pero Ciudadanos propone que el centro de Málaga no se considere zona residencial. Bueno, pues pues estupendo. Además decían que iban a solucionar todos los problemas de ruido que había y demás. Eso sí, de momento que no se, que no se de, considere zona residencial. Bueno, ¿es esto sostenible? Bueno, eh, estamos en un proceso de gentrificación. Esta pancarta es, eh, es, la vimos en la calle Jalauta. Eh, bueno, pues hay que ver. Desde luego hay... un. Hay un, sen, un sentido de que los alquileres han, han subido, que se está expulsando a las clases más vulnerables, posiblemente es cierto. Eh, gentrificación suave. Bueno, pues eh, eh, hay que ver qué nos depara el futuro. Pero lo que os animo a todos y a todas es que eh, pues luchemos por nuestro hábitat, porque... Para los vecinos y vecinas de este barrio, pues esto es nuestro hábitat, ¿no? Y entonces debemos luchar por poder seguir viviendo aquí de una forma normal. O sea, tampoco vamos a pedir peras al olmo. Ya sabemos dónde vivimos, pero, pero bueno, y vamos a intentar parar estos procesos que no nos van a llevar a nada bueno. Así que os animo eh, a que participéis mañana en la, en la concentración siete y media calle Mercaderes y haremos una pequeña acción. Eh, que esperamos que sea un éxito y, bueno, eh, muchas gracias por haber venido, miyasker eh, y hasta otra. Si sí, abrimos un turno de preguntas. Sí.